La información sobre el apresamiento de una persona acusada de clonar tarjeta en esta ciudad la ofreció la relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Sí, nuestra Policía Nacional les informa que fue apresado el nombrado Juan José Remillo, de 37 años de edad, quien reside en el sector Santa Luisa, aquí en San Francisco de Macorís, por este hacer una clonación de una tarjeta propiedad de la señora Elvira Taveras, de 30 años, que reside en Porquero, del municipio de Cenoví. En cuanto al prevenido, será puesto bajo control del Ministerio Público. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.